Muy bien, vamos a dar inicio a este webinar del día de hoy, artesanías de Agradece su asistencia a redes sociales y generación de clientes generando comunidad. Mi nombre es Luis Carlos Chaquea, eh, mi cuenta en Twitter por si la necesitan @lcchaquea y nuestro hashtag artesano digital. Los invitamos a compartir y debatir. Eh, información que tengan en este webinar, espero que muchos de ustedes cuenten con una cuenta en, en Twitter o en Twitter y lo que quieran decir de esta intervención, usen la etiqueta o hashtag más conocido en inglés, numeral artesano digital y hagan mención a arroba artesanías de Colm, o, esta es la cuenta de Twitter, de Artesanías de Colombia, numeral Artesanías de Col, y artes, numeral Artesano Digital y cuenta arroba Artesanías de Col. Se las vamos a poner aquí por el chat para que ustedes la tengan y puedan hacer sus comentarios acerca del tema el día de hoy. Como les mencioné, yo soy Luis Carlos Chaqueo, soy el fundador de esta compañía que ven en pantalla, Interlat.co, que este año cumplimos 10 años. Y somos una escuela en negocios digitales para el territorio latinoamericano en español. Nosotros traemos y traemos contenido acerca de todos los temas que tienen que ver de la creación de negocios digitales, el conocimiento y las mejores prácticas para hacer del mundo digital una manera de ayudar a nuestras empresas a crecer en Latinoamérica y en el mundo. En compañía de Artesanías de Colombia, estamos contribuyendo a ello a que el sector artesanal colombiano incursione de una manera mejor en las buenas prácticas del conocimiento digital. Por eso estaremos el día de hoy hablando de las redes sociales, generación de clientes, generando comunidad. El tema que nos trae hoy el marco de lo que les quiero hablar y queremos transmitir es cinco pasos sencillos para que ustedes puedan realizar un plan de redes sociales que contribuya a la generación de clientes, pero generando comunidad. Esa palabra comunidad es muy usual en las redes sociales, pero hoy no la entendemos de la mejor manera. Y mi propósito es aquí darles un marco para que ustedes lo entiendan. Hay cinco pasos sencillos que son la persona, la persona a quien le vamos a comunicar el mensaje, como lo estamos haciendo nosotros en este instante. Segundo paso, el brainstorming o lluvia de ideas. Tercero, pilares y prioridades que tenemos en la configuración de esta estrategia de redes sociales. Cuarto, el mes y la semana. Quinto, el día a día. Esto es, estos cinco sencillos pasos es lo que vamos a mirar para que ustedes comprendan la importancia de las redes sociales y esta generación de contenido para esta comunidad. Pero antes veamos lo siguiente, antes de entrar al paso uno de estos cinco. Dos claves de éxito en la estrategia de redes sociales. Quiero decirles antes de continuar que esta presentación ustedes la van a tener con un video editado de esta webinar que tenemos el día de hoy en artesaníasdecolombia.tv. Nos tiene que dar un tiempo prudencial para nosotros editarlo y ponerlo allí y por las redes sociales Artesanías de Colombia les estará diciendo cuándo para que ustedes puedan ingresar y si desean ver nuevamente la presentación o ver el video, pues lo pueden realizar. Dos claves de éxito en la estrategia de redes sociales. Creo que son vitales e importantes. Uno, la comunidad y dos, el contenido. Si bien estamos hablando de redes sociales para la generación de clientes y generación de contenido, tenemos que ver que estas dos claves son vitales. ¿Por qué comunidad y por qué contenido? Veamos qué implica la comunidad. Sencillamente, aunque lo sepamos, a la comunidad nos debemos. Es a las personas que ustedes tienen en un ecosistema digital que vamos a ver ahorita más adelante, que han creado y han generado un número de personas que les interesa su producto artesanal que realizan A esas personas que son miembros de esa comunidad que ustedes van creando en sus redes sociales, es a las que les comunicamos. En este caso, hoy, a estas personas que se registraron a este webinar, es que Artesanías de Colombia les está comunicando, porque a ustedes los debemos, artesanos. Asimismo, cuando ustedes tienen un producto y ustedes generan su comunidad, hoy, por ejemplo, veíamos mucho de la industria de marroquinería. Hay personas que están en el entorno de todas esas comunidades a las que ustedes deben comunicar algo que tenga a su producto, poniendo este ejemplo del sector marroquinero. A la comunidad le producimos, a esa comunidad a la cual nosotros comunicamos y nos debemos, al realizamos el producto que vamos a comercializar o a vender por medio del mundo offline o el mundo digital. A la comunidad le vendemos, es a esa comunidad la cual está interesada en nuestro producto a la cual va a llegar un momento en que va a ser un pedido y va a comprarnos nuestro producto. A la comunidad fidelizamos, porque una vez sean clientes potenciales o clientes actuales comprándonos nuestro producto, a ese cliente tenemos que darle valor, como lo estamos haciendo hoy desde artesanías de Colombia a esta comunidad de artesanos. Darle valor para fidelizarlo es poderles llevar contenido que tenga que ver con lo que nosotros realizamos. Miren este ejemplo de lo que estamos haciendo hoy en digital para que ustedes puedan hacer y entender más claramente por qué la importancia de la comunidad. Y sencillamente sin la comunidad no existimos, si no tenemos a quién comunicar, a quién vender, a quién volver a nuestro producto una realidad de compra mediante la comunicación a esa comunidad pues no vamos a existir porque no vamos a poder vender nuestro producto luego debemos tener presente siempre que debemos generar comunidad por eso hablaba de dos claves de éxito para la estrategia en redes sociales pero claro todos ustedes están pendientes pendientes de que tengan redes sociales y sean exitosos pero ustedes siempre se van a preguntar y cómo pues acá están esas dos claves la primera y principalísima tener comunidad ¿Por qué? porque la comunidad el cliente es el rey perdón el cliente es el que compone dicha comunidad el cliente es al que nos debemos, al cliente es el que le transmitimos todo nuestro mensaje y el cliente es el que finalmente, por eso se llama cliente, va a pagar por nuestro producto. Y ese cliente está dentro de todas esas personas que configuran una comunidad. Claro, esto existe en el mundo offline o mundo de ladrillo, pero hoy nos estamos enfocando al mundo digital. Por ello, tenemos que pensar en que cómo llevamos de ese mundo de ladrillo, mundo offline, que tenemos esa comunidad allí, al mundo digital, porque nos permitirá de una manera más rápida y fácil comunicarnos con ellos para poder concretar una venta de nuestro producto y que este persona se vuelva un cliente y luego un cliente recurrente. El segunda clave de éxito es el contenido. ¿Qué pasa con el contenido cuando ya tenemos una comunidad? Acá hay una discusión a veces que se habla si el contenido es primero o la comunidad es primero. Desde mi punto de vista, yo considero que primero está la comunidad y el cliente porque a él es el que transmitimos el mensaje. ¿Pero qué mensaje debemos transmitir? Contenido. ¿Qué pasa? El contenido nos ayuda a segmentar industria marroquinera. Podrá haber personas que estamos en la comunidad de alguna compañía artesanal porque nos gusta la industria marroquinera. Habrá otros que estarán pensando en la industria de la joyería o en la industria artesanal de la cerámica entonces ahí empe empezamos a segmentar el contenido llama a la acción si nosotros atrapamos mediante contenido a nuestra comunidad va a generar una acción no siempre la acción es comprar puede ser una acción de hablar acerca de cómo ese producto facilita me facilita la vida en el sentido de que, por ejemplo, tengo un bolso de cuero y me sirve para cargar todo mi material de trabajo cuando salgo a ofrecer mis productos. El contenido mueve a la comunidad, el contenido nos permite generar interacción, generar comentarios, generar eh, entre esos comentarios muchas muchas veces, de valor para que nosotros podamos crecer como empresa, porque eh, esa comunidad nos ayuda a que con ello nosotros aprendamos y veamos quizás en nuestro producto qué podemos mejorar. El contenido genera contactos y eso nos lo permite las redes sociales de una manera más fácil, el contenido genera ventas, porque si nosotros atrapamos a ese cliente, podemos con ese contenido generar el convencimiento para que tome la decisión que compre con nosotros y no con otra empresa. El contenido educa, el contenido como estamos haciendo hoy, nos permite adquirir conocimiento acerca de un área de eh, realización artesanal o cualquier sector de la economía y el contenido fideliza porque nos da una presencia permanente de conocimiento de esa marca a los usuarios, es decir, a la comunidad. Cuando nos, no siempre los productos que nosotros tenemos se venden de una manera inmediata, requieren de un proceso de contenido para que la persona tome la decisión si es con nosotros o es con otra empresa que va a comprar. Pero si nosotros tenemos esa presencia allí, permanente, como lo vamos a ver ahora más adelante, vamos a poder quedar en las mentes de las personas que están en nuestra comunidad para que más fácil sea tomen la decisión de comprar nuestro producto y no el de la competencia. Si nosotros no somos visibles con dicho contenido, pues la empresa o artesano que sí lo sea, a ellos le van a comprar y no a la empresa que no tiene un contenido permanente fidelizando a los usuarios. Por eso manifestamos que la comunicación es la reina. La comunicación es la reina donde le buscamos el trono y la ponemos con el contenido que sea propicio para nuestra comunidad, donde en esa comunidad el cliente es el rey. Ahora sí entramos en materia, eh, en pensar de cómo lograr que ese contenido lo llevemos a esos clientes reyes que están en nuestro ecosistema. Y la pregunta es, ¿tienes listo tu ecosistema digital? Ahorita cuando empezábamos y estábamos conversando, yo les dije que por favor mándenme quién tiene una web ya eh, en su negocio artesanal. Y me enviaron algunas. Tenemos casi hoy 78 personas. Recibí dos webs y recibí dos fanpage o dos páginas en Facebook de 78 personas artesanos colombianos que nos están acompañando. Entonces, acá hay una buena pregunta porque lo anterior no lo podemos realizar de una manera 100% adecuada si no tenemos un ecosistema digital. Y vamos a ver qué es ese ecosistema digital de una manera rápida para que ustedes chulen allí con su cuaderno que tienen, su lápiz y miren si lo tienen o no lo tienen. Principales redes sociales para su empresa. La principal red social puede ser un blog. Una de las personas me envió una página o un blog. No estoy diciéndoles que siempre tienen que tener una web 100%, porque yo sé que somos artesanos, que estamos iniciando, y pues a veces no es fácil empezar por una web con comercio electrónico. Por eso hablo de tener en el ecosistema digital una web o un blog. Hoy estoy poniendo aquí un ejemplo para que sea referente de la industria de los artesanos que se llama carielarte.com. Esa web, esa compañía artesanal de la industria marroquinera que se llama carielarte.com tiene en parte de su ecosistema ya una web transicional transaccional, es decir, con e-commerce. Pero tranquilos, y no no piensen que todos tenemos que en este instante tener una web transaccional con comercio electrónico. La podemos tener y empezar, pero a veces los buenos ejemplos a seguir son los que nos ayudan a animarnos a realizarlo. Entonces los invito a puntocom en su ecosistema digital, tener una web o un blog. Segundo, les aconsejo tener un perfil en Google+. ¿Por qué es importante? Ya estoy metiéndome en las redes sociales con el ecosistema digital sobre el tema de lo que hoy nos trae a este webinar. Porque Google, como ustedes saben, es el mejor buscador o el buscador más usado en el mundo. Si nosotros tenemos una red social con un perfil que se llame Google+, Plus, vamos a poder ser indexados de la mejor manera en las redes sociales y por medio de este buscador que se llama Google. Entonces, ¿será que lo tienen o no lo tienen? Entonces, miren, a ver, todo esto que les estoy hablando en este caso de redes sociales es gratuito. No es sino poner en el Google, crear perfil Google Plus y él les va a enseñar. Hoy no lo alcanzamos a ver porque solo tenemos muy poco tiempo. Quizás posteriormente... Lo podamos ver, pero los invito a que no se desanimen a no realizar la acción de buscar en Google Plus y crearlo para los que no lo quieren. Importante, crear un perfil y una fan page. No es lo mismo el perfil que la fanpage en, en Facebook. Como lo ven allí, tenemos un perfil de las personas o dueñas de Arte y tenemos una fanpage de Facebook de Arte Empezamos a mirar y a configurar lo que hoy es, y estamos hablando, un ecosistema digital. Entonces, perfil en Facebook y fanpage. Por favor, para tener una fanpage hay que tener un perfil. Y repito, no es lo mismo. Tenemos, creo que debemos contar con una cuenta en Twitter, porque estamos hablando de redes sociales. Entonces, hay que tener una cuenta en Twitter. Muy fácil, esto también es gratuito. Los que no la tienen, por favor, busquen con la palabra Twitter, crear perfil en Twitter. Sigan los lineamientos que le da allí. Todo eso está en nuestro idioma español y ustedes van a poder tener un perfil en Twitter. Viene que muchas de las personas que hoy pueden estar aquí se enteraron por la estrategia de comunicación a la comunidad que hace Artesanías de Colombia por la cuenta de Twitter. Y ustedes dieron clic allí y los llevó a una página donde estaba el registro a este webinar. Nada de lo que les estoy diciendo puede que sea desconocido, como también se pudieron enterar por un post que puso Artesanías de Colombia y ustedes siguen Artesanías de Colombia en el fanpage de Artesanías de Colombia y llegaron a registrarse aquí. Entonces estamos viendo que es por las redes sociales. Si eso lo puede hacer Artesanías de Colombia, pues cada uno de ustedes, señores artesanos, lo van a poder realizar. Entonces, voy a recapitular rápidamente. Página web o blog. Google Plus, Facebook, perfil y página. Twitter, perfil. Muy bien. Instagram. ¿Por qué es importante hoy Instagram? Porque nos trae mucha lecturabilidad con la imagen. Entonces, nos acostumbramos a que la imagen vale más que mil palabras. Entonces, vamos a poder poner a nuestra comunidad teniendo este perfil una imagen de nuestro producto. ¿Para que la gente nos conozca, una imagen de cómo es nuestra fábrica, una imagen de quiénes somos los que estamos detrás de esa industria artesanal. Entonces, Instagram nos permite visibilizar y las personas generando un seguimiento a nuestra cuenta de Instagram van a poder seguirnos y generando comunidad en esa red social. También muy sencillo, den su buscador predilecto Instagram, crear un perfil en Instagram, crean la cuenta preferiblemente con su empresa, con el nombre de su empresa y vamos configurando lo que es el ecosistema digital. Vamos a tener preguntas eh, al final de esto, entonces no se preocupen para que podamos contestar las inquietudes o ustedes puedan formular las inquietudes. Canal en YouTube, un poquito más sofisticado, pero hoy en día crearlo es muy fácil. Quizás lo más complicado es el insumo, que son los videos. Entonces, pero hoy los videos con un teléfono móvil, con una tableta, no es tan difícil y los que tienen una mayor posibilidad de hacerlo con una cámara, editando, tampoco es tan complicado. ¿Por qué es importante el canal de la red social en YouTube? Porque podemos mostrar, no en una imagen, sino con voz y video, vamos a poder mostrar algo más de nuestra fábrica, nuestro producto, nuestros testimonios de nuestros clientes, y algo que cree un acercamiento de nuestros clientes, clientes potenciales o actuales miembros de nuestra comunidad para que vean de, acerca de nuestro producto. Pinterest. Pinterest gusta mucho. Creería que es importante tenerlo, pero no quiere decir que todas las redes sociales que yo les estoy hablando deben tenerlas. Yo les puse aquí las que considero más importantes para un sector artesanal, para un sector como ustedes que están hoy escuchándonos aquí. También muy sencillo de hacerlo, les encanta a las mujeres revisar todo lo que hay allí, porque la imagen son muy bonitas, porque se encuentran realmente diversidad de imágenes que le permiten al cliente potencial o actual, elegir acerca de todo lo que ve allí. Ahora sí veamos esos sencillo, sencillos cinco pasos para crear una estrategia exitosa en redes sociales. Teniendo lo anterior, yo creo que ustedes ya apuntaron y miraron y dijeron, ¿lo tengo no lo tengo? Pues hay una tarea para los que no lo tienen. Pero si tenemos algunas de estas, como estamos transmitiendo, por redes sociales estamos creando una estrategia. Pues debemos pensar en estos cinco sencillos pasos que ya eh, les mencioné antes y que ahora voy a verlos en detalle. Primero, la persona. ¿Con quién nos vamos a comunicar? Recuerden que detrás de esta máquina, de la máquina de ustedes, de la comunidad que ustedes han creado, hay personas. Entonces, tenemos que pensar es quién está detrás del computador. ¿Qué le gusta a esa persona que está detrás del computador o del teléfono móvil o de la tableta? ¿Qué necesita esa persona que nosotros le podemos suplir con nuestro producto o servicio? ¿Es el perfil que nosotros necesitamos? ¿Será que la comunidad que nos estamos creando es de esas personas que van a querer comprar nuestro producto entonces eso tenemos que cuestionarlo porque la comunidad que estamos creando es precisamente para poderles comunicar lo que ellos necesitan y no lo que nosotros pensamos o creemos por eso hoy en este webinar pues a quien invitamos a artesanos cuando hicimos la pregunta de, de dónde estaban, que, qué industria se encontraban eh, realizando y en qué ciudad, pues ustedes nos escribían diciéndonos, estoy allí en la ciudad tal de Pasto, estoy en una ciudad tal de Cincelejo, estoy en Bogotá, y cada uno decía qué industria era. Luego, creo que sí es propicio que hoy estamos comunicándole a ustedes, a los artesanos, el mensaje que quiere Artesanías de Colombia transmitirles a ustedes. Entonces, si ven, estamos hablando con las personas que son. No estamos con las personas de la industria petroquímica. ¿Por qué? Artesanías de Colombia no le interesa comunicar a la industria petroquímica, ¿sí? Sino al artesano colombiano. Luego, esto mismo, llévenlo a ustedes. Pregúntense si están comunicando y generando comunidad a la comunidad que es que le interesa la industria marroquinera, ¿sí? De pronto, ¿qué tal que el que está al otro lado es vegano y no puede y no quiere y su cultura no le da para tener bolsos de cuero? Entonces estaríamos comunicando a la persona equivocada. ¿Con quién vamos a comunicar a esa persona que está al otro lado? Tenemos que atraerlo, tenemos que fidelizarlo hacia nosotros, tenemos que sacarle una sonrisa, tenemos que buscarle hacer la vida más fácil, ¿por medio de qué? Del mensaje que transmitimos. Mira cómo nos sedujo artesanías de Colombia con esas piezas de comunicación en las redes sociales y en el ecosistema digital tan lindo, que nos llamaba y nos atrapaba, nos sacó la sonrisa para poder nosotros registrarnos a este webinar el día de hoy. Nos hizo la vida más fácil porque desde muchos lugares de Colombia no, nece, no se necesitaba estar presencialmente en Bogotá escuchando esta Webinar o esta conferencia o este seminario nos hizo la vida fácil y nos trajo conocimiento. Eso que logra artesanías de Colombia es un símil de lo que ustedes deben lograr con las personas con su producto, que sea el que sea, deben lograr hacer la vida fácil a esa persona que está al otro lado para que para que los eduquemos para que lo atrapemos y con la calidad del producto artesanal que nosotros tenemos y con la facilidad de las redes sociales, luego llegue y nos haga un pedido, nos compre. Porque quizás, como nosotros vivimos de hacer ese lindo producto, pero de un retorno, de una inversión por ese producto, es allí donde nosotros vamos a tener una retribución a nuestro buen trabajo. ¿Qué estará pensando esa persona? Me encantan las artesanías. ¿Qué me gusta más de las artesanías? ¿Será que las podré comprar en línea? ¿Cómo me las despacharán? ¿Será que me las despachan por X compañía? ¿Será que me demoran tanto tiempo para que ese eh, carriel llegue? ¿Será que... ¿Qué horario atienden ellos en digital? Como estoy al otro lado, pues no sé, no veo en el almacén físico que se atiende de lunes a sábado de tal a tal hora. Entonces tengo que saber y yo tengo que como empresa poder comunicar eso. ¿Será que ellos tienen un video de cómo es la calidad y cómo es el proceso de producción de esa prenda que ellos realizan? Es decir... Esa persona que está al otro lado tiene muchas preguntas. Entonces, son esas preguntas las que nosotros debemos darle respuesta por medio de nuestro ecosistema digital y por medio de las redes sociales. Acuérdense que esa persona está detrás de un dispositivo diferente y no lo tenemos frente a frente para poderle solucionar cada inquietud sino que lo tenemos que solucionar en el ecosistema digital. Bien, ahora vamos al punto 2, que es la lluvia de ideas, o brainstorming. Para ello, para esa lluvia de ideas, podemos usar un tablero como está allí, podemos usar simplemente una hojita de papel, un lapicero, es muy sencillo, podemos Generar dentro de equipo esa lluvia de ideas. ¿Con quién se hace esa lluvia de ideas? Con el equipo que tengan. Su esposo, su novio, la empleada, la socia, un cliente que ustedes tengan, muy amigo y muy cercano, ¿sí? Pueden generar esta lluvia de ideas. ¿Y en qué consiste esa lluvia de ideas? Esa lluvia de ideas, considero, yo que la digan, deberían realizar inicialmente dos veces al año, eh, cada semestre. Ya vamos a ver qué ideas son. Inicialmente dos veces al año, luego que ya estemos un poco más avanzados, realicémosla cada mes una horita en la reunión. ¿Para qué nos sirve esa lluvia de ideas? Para ver qué es lo que quieren esas personas. ¿Qué es lo que quieren esos clientes? ¿Qué es lo que nosotros debemos proporcionarle a esos clientes? Escuchemos de ellas, de esas lluvias de ideas, perspectivas diferentes. No solamente es lo que piensa el dueño de la compañía, el dueño artesanal. Es lo que, como les decía, ese equipo que podemos configurar piensa porque de ahí puede salir lo mejor que nosotros debemos. Comunicar. Observemos en ese, en ese equipo esas perspectivas diferentes. Por ahí va a haber alguien que diga, oiga, no, yo no creo que debemos sacar una imagen vendiendo eh, por Facebook todas las semanas, sino cada 15 días. Por ahí va a haber otro que diga, no, eso lo debemos sacar una vez a la semana y se va a poner en la balanza Luego de todo eso que anotamos, ¿qué es lo más conveniente? Porque esta lluvia de ideas nos hace que este trabajo sea más fácil. Nos ayuda a ser más creativos en las soluciones y contenidos que vamos a poner. Y nos ayuda a contribuir al cumplimiento de nuestras metas que estamos planificando. Nos facilita ese camino al éxito con unos objetivos que nosotros nos hemos propuesto en nuestra empresa. ¿Qué cosas pueden hacer parte en el mundo artesanal de la lluvia de ideas? Yo estoy poniéndole aquí algunas pocas, pero esa lluvia de ideas muy seguramente saldrá un tablero lleno o saldrá una página o una hoja por lado y lado lleno de lluvias de ideas. ¿Qué es lo que quiere esa persona, ese cliente que está allá atrás? ¿Será que cómo decorar la casa? ¿Cómo ubicar la artesanía? ¿Qué cuidados debo tener con ese producto que fabrico? ¿Cómo se fabrica? ¿Será que él quiere ver eso? ¿Quién lo fabrica? Hoy en Artesanías de Colombia vi una imagen muy linda de lo que tiene que ver, la estoy poniendo ahorita en pantalla, de la del artesano digital. Feliz día del artesano. Mira que es una imagen preciosa de una señora artesana haciendo un recipiente, una vasija eh, muy, muy linda, con mucho colorido, con el material allí. ¿Será que eso nosotros lo debemos ir? ¿Será que eso es lo que está queriendo ver nuestra cliente potencial, la persona que está detrás. Pues a mí me cautivó como cliente. A mí me llamó la atención el ver esa imagen. Entonces, tenemos que mostrar eso. ¿Quién lo fabrica? ¿Dónde lo fabricamos? ¿Quién es el equipo de trabajo? ¿Por qué no? ¿Cómo hacerle mantenimiento a ese producto? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Qué garantía se da? ¿Quiénes lo usan? ¿Será que esa vasija... Ese carril lo compró una persona muy importante y esa persona lo tiene puesto. ¿Será que lo mostramos en la foto? ¿Será que lo transmitimos en esa imagen que realizamos para el Facebook, para el Pinterest, para el Instagram? ¿Será que hicimos un videito pequeñito y le preguntamos un testimonio a esa persona de cómo le pareció este carril? que está aportando y que compró en nuestra fábrica artesanal y lo subimos a YouTube. Bien, ahí viene toda esa lluvia de ideas que claro, a veces nos emocionamos mucho porque pueden que sean muchas, ¿sí? Y al volver la realidad, pues no nos da el tiempo. No importa, pónganlas y van chuleando y van llevando a cabo poco a poco lo que a ustedes les permita Realizar su tiempo, su equipo y las personas con las cuales cuentan para trabajar y hacer estas acciones. Tercero, pilares y propiedades. El contenido de valor siempre será una prioridad, pero ¿qué necesitamos comunicar de nuestra empresa? Esos son los pilares y prioridades. Claro, hay tantas cosas, pero vamos a mirar ¿Qué es ese pilar y esa prioridad? ¿Será que definámonos? Promoción de producto, lanzamiento de producto, dónde lo puedo comprar, qué horarios de atención, qué características tiene el producto, qué beneficios tiene, qué equipo de trabajo contamos, con qué clientes tenemos, qué enseñanzas sobre el producto, hay que definirlas, hay que apuntarlas en este papel y lápiz que les estoy diciendo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener claro qué es con lo que cuentan y qué es lo que van a llegar a poder comunicar. Entonces, por favor, anotemos pilares y propiedades y prioridades. Luego, en nuestro cuarto paso, es el mes y la semana. Cada semana puede tener un eje temático de esas pilares y propiedades establecidas en el paso anterior, paso 3. O, o integrar juntos con las prioridades un tema que domine la semana. Habrá que verlo. Yo les puedo decir, por ejemplo, estamos en abril, pensemos en mayo, ya tenemos el ecosistema digital. Entonces, la semana 1 voy a hablar de producto. La semana 2 voy a hablar de logística. La semana 3 voy a hablar de testimonios. La semana 4 voy a hablar de eventos. Eso depende de esos pilares y propiedades que ustedes han sacado allí. Y de cada uno en esos temas van a poder ustedes tener una cantidad de temas para poder sacar públicamente a su comunidad clientes potenciales, o cliente rey que ya ustedes tengan. Luego nos vamos al día a día. Todo lo que vimos hasta ahora nos va a servir para armar el día a día de una forma más sencilla. Claro, lo hemos puesto en el, lo hemos puesto en el pizarrón, lo hemos puesto en nuestra agenda, lo hemos bajado en nuestra hoja de Word en la computadora, en nuestro blog de notas en la computadora, en donde ustedes consideren lo tienen escrito y luego lo vamos a bajar al día a día. Antes de volcar todo esto en un documento, recomiendo algunas buenas prácticas para la estrategia de redes sociales. Para Facebook, algunas. Yo les recomiendo en cantidad tres publicaciones diarias. Los jueves y los viernes son los mejores días. Los fines de semana es importante programar y tener información ...para los fines de semana, incluir sábado, domingo y festivos. Es decir, 7 por 3, 21 publicaciones en Facebook a la semana. En Twitter, entre 10 y 15 publicaciones por día, distribuidas a lo largo del día. No las publiquen todas en 10 minutos. Es decir a unos horarios que yo les voy a mostrar ahorita que pueden ser donde nosotros, los miembros de la comunidad de ustedes, tenemos mayor tiempo para poder mirar el Twitter o para poder mirar el Facebook o para poder mirar el Instagram. En Facebook, los horarios preferibles de mayor tráfico son de 9 de la mañana a 4 pm. Las mejores tasas de interacción, es decir, que le dan re, eh, eh, recomendar, que le dan me gusta, que le dan compartir, es entre 1 p.m. y las 4 p.m. En la noche las interacciones mejores son entre las 7 p.m. y las 9 p.m. En esta hora se reactiva las que han cambiado durante los horarios de luz, en nuestro caso. Entonces tengan en cuenta eso para que ustedes digan, el post de Facebook lo voy a poner, uno por ahí tipo 9 de la mañana, otro por ahí tipo 1 y 30 o 2 de la tarde y otro 7, 7 y 15 de la noche. ¿Para qué? Para que puedan tener mayor interacción con su comunidad. En Twitter, los horarios de mayor tráfico entre 3 p.m. y 5, los mayores retweets alrededor de las 5 p.m., y la menor interacción entre las 12 de la noche y 6 de la mañana. Lógicamente ahí es más difícil, estamos durmiendo y es más difícil que haya interacción. ¿Qué tipo de contenido ustedes deben poner? Hay una fórmula que habla del 50-20-20-10. ¿Qué quiere decir eso? Que el 100% del contenido, el 50% de todo esto que vimos anterior que ustedes han pensado programar, pueden decirle esto a las personas, quieren llevarle ese ese brainstorming que hicieron. El 50% es contenido de valor que sirva a la comunidad, el 20 contenido promocional o el servicio que ustedes prestan, el otro 20 contenido educativo sobre nuestros productos y un 10 contenido creativo o divertido. Ahorita les voy a dar algún ejemplo de ellos. Ejemplo, del 50, contenido de valor que sirva a la comunidad. ¿Sabías que un poco de vinagre y limón puede quitar, las man puede quitar la mancha a la tela sin bloquear el producto? Contenido de valor. Ahí no le están diciendo a ustedes, le vendo tal producto, sino le están diciendo algo que le aporta a la persona. De acuerdo, lógicamente, acuérdense al perfil que ustedes van a llegar que tiene interés en su comunidad por su producto. De 20% contenido promocional y de, ser, o de servicio. Solo por esta semana del día del artesano, pague dos y lleve tres. ¿Sí? Están promocionando porque esta es la gran semana del artesano o el mes del artesano. Entonces, por pagar dos, puede llevar tres unidades. Esto es solamente un ejemplo del contenido que ustedes pueden tener pero igualmente ustedes pueden crearlo con lo que anteriormente han escrito y han puesto y bajado para poder generar las promociones del producto que ustedes consideran. Contenido educativo 20% sobre nuestro producto, tip artesanal. Si necesitas transportar una, tu artesanía de barro para que no se quiebre Ponga dentro de ella papel periódico mojado y luego envuélvela en un trapo seco. Es contenido educativo de su producto, de todas las cosas que ustedes saben. Sáquenlas y escríbanlas y la van poniendo en este porcentaje del 100%. 10%. Un día como hoy se proclamó en la web Panela como día oficial de Colombia. Contenido creativo o divertido. Entonces, ay, mira, hoy pasó esto. Y así ustedes deben crear dicho contenido para, en esos porcentajes, no aburrir a su audiencia con un solo contenido. Un buen y claro ejemplo, tienen el mejor profesor del mundo, que es Artesanías de Colombia, con el gran contenido que ellos hagan. Luego, síganlo. Cuando ustedes creen este ejercicio, Miren lo que ellos están haciendo y les servirá de muchas ideas para lograr. Composición de, de anatomía de Facebook. Esto es importante, esos son distintos que les estoy atrayendo. Texto corto y conciso, entre 80 y 250 caracteres. Imagen, cuanto mejor la imagen, mejor el post. Formato PNG, tamaño 1200 x 630 píxeles. Por favor, esto deben siempre acompañarlo con una imagen, porque recuerden, una imagen vende más que mil palabras. Para Twitter, composición que sea sencillo entre 90 y 120 caracteres y que tenga creatividad. Ejemplo de composición. ¿Sabías que estamos en en Artesanías de Colombia, en el stand, puse un número cualquiera, 1234, arroba Artesanías de Col. Generado desde su cuenta de Twitter. Por favor, siempre ojalá que vaya acompañado de una etiqueta numeral artesano digital. Sabías que estamos en Artesanías de Colombia, está el 1234 arroba artesanías de Col, con mención a una cuenta importante que los ayude a ustedes a atraer clientes o mejor seguidores y generación de comunidad, y si es factible con una imagen, pues mucho mejor. Y ahora sí, el papel y lápiz de nuevo. elijan los horarios, busquen la estructura los pilares, integren el tema de la semana, equilibren los contenidos y creen esa grilla de contenidos que ustedes deben publicar. Este no es el fin, es el inicio del éxito de sus empresas artesanales, definiendo las redes sociales para generar clientes con buenos contenidos. Muchas veces uno cree que ya por haber hecho esto, ya cumplió con el hecho de tener una presencia y generar comunidad y clientes en las redes sociales. Sin acción no sirve de nada. Esto tienen que llevarlo a la generación de la acción, a la disciplina en la programación de ese día a día, a el brainstorming y seguimiento de ello. No es una tarea fácil, pero si ustedes desean, como todos creo que lo deseamos, generar más clientes mediante las redes sociales, hay que hacer estos pasos y generar la acción necesaria. Bueno, muchas gracias. Son las 10 y 53. Creo que he cumplido a tiempo los 45 minutos de la conferencia. Ahora estoy muy listo para escuchar inquietudes de todos ustedes. Eh, Mónica del Valle. Estoy en la orilla del mar, en el Golfo de Morrosquillo, y es primera vez que me conecto. Mónica, qué maravilla y qué increíble y qué envidia poder estar trabajando desde allí. Felicitaciones y espero que el contenido de este webinar te sirva para crecer tu negocio artesanal. Veo preguntas que me puedan hacer. ¿Cómo sería la estrategia de WhatsApp de Estor Salas? Néstor, la, la estrategia de WhatsApp eh, implica mucho de lo que tú escuchaste allí. Ya pues tú sabes, con WhatsApp tú puedes poner tu imagen. No hay otra cosa que generar comunidad allí. Esa comunidad la tienes que generar por medio de los números telefónicos. Tú podías, podrías pedirle a las clientes que tienes allí que te den el WhatsApp y agregarlos en un grupo y estarle generando en este eh, 50-20-20-10 contenido semanal. Yo creería, y no aconsejo, de que, de que sea diario. Eso cansa un poco en el WhatsApp. Eh, creería que podría ser una, un, una comunicación semanal y tú vas probando qué es lo que te tiene más efectividad. Pero siempre en el WhatsApp, como en todo, la generación de la comunidad tiene que ser con personas afines a tu producto. Es decir, que les interese tu producto. Porque mal harías en transmitir un mensaje a personas que por X o Y razón no son afines a tu producto. Catalina Naranjo, no me queda claro el uso de Google+. Plus. Catalina, Google Plus es, es otra red, otra red social que tienes que poner el contenido allí, el contenido reina lo tienes que poner allí, empezar a generar seguidores que tengas eh, en, tu, en todo tu ecosistema digital y te ayuda, aparte para los seguidores, te ayuda para el posicionamiento de Google, porque como Google Plus es su hijo, indexa más rápido todo el contenido que se ponga allí. Luego, cuando una persona quiere buscar, le va a salir tu perfil de Google Plus y si tú tienes allí contenido con tus imágenes, como lo hemos visto, con eh, lo que quieres transmitir en imágenes, en audio o en video, posteado en Google Plus, pues vas a tener esa visibilidad por la el SEO o posicionamiento orgánico que trae esa red social. Espero haber sido claro con mi respuesta, Catalina. Marcela Sarmiento, ¿cómo se abre un blog? Marcela, tú puedes entrar en Google, buscar, por ejemplo, eh, Blogger, ¿sí? Crear un Voy a hacerlo aquí rápidamente. Crear un blog en Blogger. Permíteme. Y ahí te va a dar las indicaciones. ¿Qué haces? Buscas Google. Crear un blog. Crear un blog. ¿Sí? Ahí te aparecen varios. Acá hay blog gratis en blogspot.es. ¿Sí? ¿Sí? Y te dice crea tu blog en tan solo unos segundos y entra en nuestro universo. ¿sí? Eliges el nombre que tienes, le das crear y él te va siguiendo todos los pasos, Marcelo. También te recomiendo que busques en YouTube cómo crear un blog y verás que te hay tutoriales para realizarlo. Muy seguramente en este proceso de formación con artesaníasdecolombia.tv. Habrá espacios para enseñar a crear un blog. Pero mientras que eso sucede, por favor, mira lo fácil que yo puse allí y me llegó a alguien que me enseña a crear un blog. Cuenti eh, López, ¿es adecuado publicar la misma información en todas las redes sociales? Mm, no, no, no es malo. Eh, yo no lo considero malo, eh, de pronto públicalo a diferentes horas, eh, pero cuando tú no tienes la, no tenemos la capacidad de crear tanto contenido, pues no es más replicar una cosa aquí otra cosa allá, porque hay diferentes usuarios, hay personas que les fascina, les fascina Instagram de tu comunidad y no les gusta Facebook, entonces te siguen en Instagram. Entonces el tip lo que tú vas a poner, que lo pones en Instagram, pues lo está viendo el de Instagram. Y como lo pones en Facebook, lo está viendo tu seguidor en Facebook. Recuerden que no siempre tus seguidores son los mismos en todas las redes sociales. Entonces, como el contenido es importante y de valor, no importa que lo repitas en uno o en otro. De hecho, pues cuando se hizo esta invitación a este webinar de artesanías de Colombia.tv, había un post en, en Instagram. Había un post en Twitter, había un post en Facebook y el objetivo era dar a conocer a su audiencia que se registraran para este, para este web. Muy bien, sigo viendo preguntas. Soy Berta Jaramillo. Si hay alguien con micrófono sería muy interesante. déjennos saber escribiendo en acá. Tengo micrófono para los y que conozcan no solo mi voz, sino la de sus amigos y compañeros de la Comunidad de Artesanías de Colombia. Berta Jaramillo. Eh, estoy en Bogotá. Mi agradecimiento al señor Chaquea por esta enseñanza tan clara y Artesanías de Colombia por tenerlas en cuenta. Les deseo un feliz día. Gracias, Berta. Eh, que tengas un feliz día, pero pues aún no te vayas. Si puedes, quedarte otro ratico. Eh, Mónica del Valle. Un blog hace la misma función de una página web, no propiamente, Mónica, pero es un buen camino para empezar a tener...